All this comes as l at least three new Central American caravans have formed and are making their way north toward the United States. One of the caravans has arrived in southern Mexico after violent confrontations at the Mexico-Guatemala border over the weekend, where Mexican police killed one Honduran man. A second caravan left El Salvador over the weekend, while a third's departed from Honduras is now traversing Guatemala. Human rights advocates say the mass caravans help migrants stay safe along the perilous migration route and avoid paying traffic. Thousands of dollars. This is Mexico's interior minister, Alfonso Navarrete. Estamos ya en una circunstancia inédita en el país. No es una mera caravana. Es como lo ha señalado algunos medios. Es un éxodo migratorio. Así lo está viendo el gobierno de México, y así en esa dimensión está actuando en consecuencia. Ha habido pocas crisis migratorias en el país como la que está ocurriendo ahora. Una de ellas fue en los ochentas de guatemaltecos por condición distinta, había una guerrilla. Aquí estamos hablando de una crisis humanitaria.